¿A que no saben qué día es hoy? Un día como hoy, pero del el 2005, una propuesta curiosa salía al aire dentro de nuestras pantallas latinoamericanas, emitiendo por primera y última vez programación adulta dentro de un canal netamente infantil. Este hecho marcó la historia de Cartoon Network como lo conoces, y es un hueco tremendo entre el público latino, quien se quedó maravillado o horrorizado ante la nueva programación. Estoy dándole demasiadas vueltas al asunto, solo para entrar a hablar propiamente de Adult Swim, quien justo en 7 de octubre, hace 15 años, se presentó por primera vez en nuestro subcontinente. Y como parte del primer episodio del mega especial que les hemos preparado para esta fecha, el día de hoy vamos a hablar propiamente de Adult Swim, cómo surgió, de dónde surgió, y cuál ha sido su trayectoria hasta nuestros días. Todo esto hoy, en el especial de 15 aniversario de Adult Swim. Bienvenidos. Dicen que la tercera es la vencida. Hola a todos, aunque no lo parezca, este es el tercer video que hago para hablar levemente de la historia de sim esperando que este sea el intento definitivo. Pues nunca profundicé profundizado más en el bloque, y se me hace hasta curioso, porque en las fechas en las que salió cada video, el bloque se está emitiendo en canales diferentes. ISAT en el primero del 2017, TVS en el del 2018, y Warner Channel en este, el del 2020. Pero no nos adelantemos, antes de hablar un poco de este tema, tenemos que visitar a la Magna versión original. Cartoon Network es un canal de corte infantil, ¿verdad? Bueno, realmente no. Visitando un poco la historia del canal, nos damos cuenta que su objetivo inicial era... diferente. La razón inicial del canal de cuadros blancos y negros era solamente programar el material de archivo que había comprado la Turner en años anteriores. Todo el material de archivo de la Hanna Barbera y la MGM, que por supuesto, estaba desbordado de caricaturas clásicas. Digamos que Cartoon Network surge para alojar las propiedades animadas de Turner, que por mero hacer, incluía material netamente de corte infantil. A Cartoon Network realmente no le importaba dedicarse a un target específico de audiencia. Y es que si de forma hipotética, ese material de archivo y ese contenido de series de corto adulto, la subida programada igual. Fíjense en el término material de archivo, porque será fundamental más adelante. Cartoon Network se dedicó a emitir este material durante sus primeros días, pero prontamente se preocuparon por crear productos propios que le dieran una identidad a la cadena, y claramente se ocuparon de intentar lanzar al mercado sus propias series, siendo la primera de estas de Moxie Show, de la cual ya te hablamos en el video que te aparecerá acá arribita. Pero no fue una serie que la cadena se tomara realmente en serio, y es que cumplía más como separador que como otra cosa, sobre todo por causa del costo de su animación y demás, por lo que debemos centrarnos en un personaje muy importante, piedra angular del canal a partir de este punto. Mike clase. un productor de bajo perfil de la turner quien propuso una idea millonaria. Si una serie como The Maxi Show cuesta un ojo de la cara en producir, a saber y quedó el camino entonces estaba dirigido al bajo presupuesto. Y no solo eso, Lazo se dio cuenta de que el horario nocturno, un horario lleno de adultos sintonizando, estaba completamente desaprovechado. La idea fue sencilla, usar las antiguas celdas de animación de las series de archivo de la cadena para crear un nuevo show, la primera serie realmente original de la cadena. Así nace un 15 de abril de 1994 el Fantasma del Espacio de Costa a Costa, una serie que combinaba a un personaje antiguo como lo era el Fantasma del Espacio con situaciones que con el tiempo serían características de la cadena. Y es que englobaba al superhéroe dirigiendo un talk show. Hello, I am Space Ghost. Welcome to my show. Si quieres profundizar más al respecto aquí arriba dejamos un video donde profundizamos mejor en la historia. Acá el éxito fue desmedido, la serie se convirtió en un icono de la cadena, y de hecho, marcó el rumbo irreverente que seguiría el canal de ahí en fuera. Todo el espectro meta referencial de la cadena proviene de acá, de la parodia del fantasma del espacio, quien convenientemente se hizo la mascota del canal, lo cual sería fundamental para lo que vendría más adelante. Mike Lazo, quien es el verdadero protagonista de la historia, se proyectó manejar un proyecto aparte de Cartoon Cartoon Segura Cartoon, que eran por entonces los principales proyectos en los que trabajaba el canal, el cual decidió aprovechar las sillas de Lazo y ocupar los espacios nocturnos y a la madrugada con programación especial como la transmisión inédita de cortes y censura de los Looney Tunes. <risa> Sin embargo, Lasso decidió emprender a crear una nueva programación especial de corto adulto bajo la firma de Williams Street, la productora que creó el fantasma del espacio de costa a costa, y que de hecho, se llamó como Industrias Planeta Fantasma hasta que comenzó con la producción de una nueva tanda de series que llegaron en las madrugadas sin prueba aviso: El show de Brack, Harvey Berman Abogado, Aqua Hunger First El Laboratorio Submarina 2021, siendo elegidas estas para llenar el espacio de las madrugadas del 2000 con programación especial, funcionando entonces como transmisiones de prueba para lo que se vendría más adelante, y es que sería el 2 de septiembre del 2001, cuando el bloque será finalmente estrenado entre Estados Unidos a las 10 de la noche, emitiéndose así todos los domingos hasta la 1 de la madrugada, todo acompañado por los ya clásicos promocionales de la piscina, que hacían alusión al nombre del bloque, que se refería al turno de los adultos en la piscina, denominado en inglés como Adult Swim el bloque recibió un éxito casi inmediato, Recibiendo índices de audiencia estratosféricos y un beneficio comercial importante. Pues las series citadas anteriormente compartieron una característica importante, el bajo presupuesto. El éxito fue tal que James Samples, el presidente de Cartoon Network en la época y antiguo presidente de la Turner en la Argentina, decidió impulsar el formato fuera de Estados Unidos. Y acá sí arrancamos con la historia en Latinoamérica. En Latinoamérica, el fantasma del espacio caló fortísimo y se convirtió rápidamente en una insignia del canal instalado lado del mundo. Y es que si bien el programa está destinado a un público adulto, él mismo se hizo un hueco en el público infantil. Y escucha esto, dirigiendo a la Copa desde el 2001 hasta el 2005. Es después de una épica lucha que deja a un solo sobreviviente para reclamar la victoria de una batalla difícil. O puedes participar en un concurso como el torneo Copa de Cartoon Network. ¿Qué? Wow, qué curioso. Los ejecutivos del canal encontraron en este un mercado a explotar. Es que mientras la señal americana iba ya recibiendo a Adult Swim, la latinoamericana emprendió una de las campañas publicitarias más curiosas y dedicadas que se recuerden. ¿Notaron que en un momento les mencioné que Jim Samples, presidente de Cartoon Network por entonces, había sido presidente de Turner Argentina? Bueno, el sujeto dedicó todos sus esfuerzos con la señal latinoamericana, y probó el mercado con recordadísimas, como esta preguntado Fred, ¿por qué el pañuelito? Y yo siempre les contesto lo mismo. ¿Por qué no te vas un poquito a la querido amigo? Soy una estrella cartoon de A mí ningún re decir que es lo que tengo que usar. O esta. Ustedes se desarrollan fabulosamente como superhéroes. ¡Algún día estaremos tan desarrollados como tú! Y con el tiempo creo miniseries que se emitirían en los cortos comerciales. De corte adulto, claramente. Como el fabuloso Capitán Lento, cortometraje que paradeaba las historias de superiores comunes. Pides ha salvado a este pueblo y a sus buenos habitantes de un horrible destino. ¿Hay alguna forma en la que podamos recompensarlo? Nah, continuar el desfile es suficiente. ¡Imposible! ¡Hay un tren muerto frente a la tribuna! Oh. El de es Marvel, que era una especie de falsa sitcom. ¿Qué tema? este control remoto es una mierda! Hola, un queridísimo Shaula, ¿cómo sus amigos? Vaya, chicos. <coughs> Esa fue una broma muy divertida del señor resbaloso. Y cuando lo encuentre, voy a agarrar este moño y se lo voy a meter. La mayoría de estos cortos sí, pero los puedes encontrar emitiendo por Junkers. En este punto, después de un estudio de mercado durante un periodo de unos cuatro años, Samples decide finalmente impulsar a Dell dentro de nuestro subcontinente. Es así como un viernes 7 de octubre del 2005 finalmente arribó el bloque a nuestros hogares en medio de una de las campañas publicitarias más arriesgadas que he visto. <risa> cuatro años. cuatro largos años les tomó lanzar el bloque acá. Esto está curioso, las series de lanzamiento, en su mayoría, ya habían finalizado para ese 2005. Pero bueno, el bloque fue realmente dedicado a sus inicios, todas las series estaban completamente voladas, con cortinillas, bumpers y promocionales propios. Recordemos que Samples estaba muy dedicado al tratamiento de esta versión del bloque, el cual en sus inicios se emitía en tres horarios, de ser a 1 de la mañana, y luego repitiéndose de 1 a 3 y luego de 3 a 5 de la mañana. Como verán, el bloque realmente estaba bien planteado y estructurado, todo destinado a darle el mejor tratamiento posible a la animación adulta dentro de la región. Sin embargo, el bloque duró poco, en una primera instancia por problemas locales. Digamos esto, y sin querer generalizar, pero Latinoamérica es un poquito más conservadora. Y en cuanto a este tipo de material empezó a emitirse en un canal pseudo infantil, que de infantil no tenía un pelo como hemos visto, no tardaron en saltar las alarmas de asociaciones de padres que ofendían que la animación estaba destinada a las más pequeñas. ¿Qué opina usted de estos dibujos animados? Eh, bueno, que porque son canales infantiles, los padres creen que tienen, eh, o sea, que tienen, eh, Información apenas para, para la edad de, lo, de sus hijos, y resulta que eh, es todo lo contrario. E incluso se vieron en problemas con servidores de cable como BTR en Chile, quienes alegaban lo mismo que hemos visto anteriormente, e incluso. Citando a la empresa anterior, la Turner se vio obligada a emitir Adult Swim en una señal aparte de Cartoon Network. Como la empresa de televisión por cable se opuso a que Adult Swim saliera al aire a través del canal infantil Cartoon Network, acordó emitirlo por la frecuencia 63 a las 1 horas. No es ustedes, pero no me cabe en la cabeza el fundamento de estos argumentos. Quiero decir, ¿qué esperan los padres que se encuentren los niños viendo la televisión a la madrugada? Digo, esa era la época de la programación adulta en la trasnoche. O si no, pregúntenle a The Film Zone y su programación picarona. Acta solo para Pero bueno, la cadena se ve obligada a reducir el horario del bloque, empezando a emitir a la 1 en vez de las 11, y quitando las repeticiones luego de las 3, lo cual no me parece tan malo, es una medida pequeña que tuvieron que tomar para vivir en paz después de todo. Sin embargo, en febrero del 2007 ocurriría un evento que marcaría la eventual muerte del bloque, como parte de una campaña publicitaria de la cadena hacia la película de Aqua Teen Hunger First, serie icono de Sim, un par de artistas repartieron un par de placas de luces LED con la forma de los personajes de la serie por todo Boston. Sin embargo, la comunidad confundiría dichas placas con bombas. Se generó un pánico desmedido que llevó al cierre total de la ciudad. Un caos en igual por el temor de un ataque masivo y una reacción total de equipos policiales y explosivos. Cuando se aclaró el malentendido, Cartoon Network se vio obligada a indemnizar a la ciudad y, bajo un comunicado oficial reconociendo la responsabilidad y gravedad del hecho, Jim Samples renunció. Hace ah, cuesta un año si hicimos un video contándote esta historia, puedes pasarte mejor para atender mejor esta. ¡Gahoo! Con esto, Cartoon Network perdió a Samples y, con ello, además de lo que ya sabemos de Lara de Snyder, Cartoon Network Latinoamérica perdió a su principal impulsor y con lo anterior, el rumbo que tomaría la cadena sería radicalmente diferente, lo cual afectó directamente a Dolcema en nuestra región. Sería sacado de la programación de Cartoon Network el 7 de marzo del 2008, pasando luego a emitirse por ISAT, donde prácticamente el bloque fue desgastado hasta morir. ¿Por qué digo eso del desgaste? Bueno, digamos que sobre se retransmitían las series que habían emitido en Cartoon Network, nada de hablar nuevas temporadas, hacer nuevas promocionales ni renovar gráficas, llevándolo a emitirse durante una miserable hora en sus últimos días. Hasta su cancelación definitiva el 1 de diciembre del 2010. No puede ser. ¡No! Dicen que el coma de Sarati fue largo y tedioso. Pero la cancelación del bloque en nuestro continente fue igual de deprimente. Cuatro largos años estuvimos sin ver nada del mismo. Cuatro años donde la señal estadounidense había cambiado drásticamente. Había renovado gráficas y había estrenado decenas de nuevas series. Había pasado al clásico llamado monocromo a los hermosos paisajes y ten lapses de lugares. Mientras que en Latinoamérica nada. Cero noticias al respecto. Yo en esa época conocí el bloque, en ese lapsus, por mi corta edad, no llegué a disfrutar del bloque cuando se emitía y pasé todos esos años rogando, esperando casi un milagro, para que el mismo llegara a emitirse de nuevo. Hay algo bastante sospechoso en todo esto. Verán, el bloque regresó a Brasil por medio de TVS el 2 de noviembre del 2014. ¿Saben qué más pasó en ese 2014? Exacto, Stuart Snyder dejó su puesto como presidente de la cadena. Lo anterior es bastante sospechoso. Y me hace pensar que Snyder impidió el regreso del bloque a nuestro subcontinente, por lo que él es el directo responsable de todo. Gracias Snyder, una razón más para odiarte. Me da asco. Pero bueno, ¿a partir de acá regresó la bonanza para Dolce en Latinoamérica? Pues el 3 de abril de 2015, casi 10 años después de la transmisión original del bloque, volvió a ISAT. Eso fue genial, personalmente recuerdo todo esto como si hubiera sido ayer Era increíble tener todo de regreso Incluyendo el estreno de las series del momento Y la transmisión de las temporadas que nunca antes habíamos visto de series como Pollo Robot Las quejas así no faltaron Como que el bloque tenía horarios inexactos Por lo que básicamente lo emitían cuando le salía de los Y que no llegaron doblados por políticas de ISAT Pero bueno, acá el bloque medio tuvo un nuevo aire Y es que llegó a tener emisiones continuas de 4 horas Lo cual era increíble Finalmente, el 6 de enero del 2018, el bloque llegó a TBS en una nueva versión con doblaje, con las series clásicas, y aunque la duración del mismo era apenas una hora, todos teníamos la esperanza de que el bloque fuera estable acá, pues estaban hablando nuevas series y demás. Como recomendación final les pido que vean el bloque para que ese se expanda más allá de lo que es ahora, y por supuesto que no lo vuelvan a cancelar. Oh, qué payasos fuimos todos al pensar eso. El bloque quedó abandonado a un año de su lanzamiento, y en sus últimos días, todo lo que hacía era retransmitir las mismas 5 o 6 series, incluyendo eso sí una sobre explotación de Rick and Morty, que, si me recuerdo, llegó a emitirse sin descanso durante más de un año. Y por cierto, el bloque siempre duró menos de una hora. Finalmente, ambas versiones del bloque fueron pulverizadas en el presente año, con la cancelación de la versión de TBS en enero de este 2020 y con la cancelación de la versión de ISAT hace nada, en abril. El 2 de mayo, el bloque llegó a Warner TV, con una versión más concisa emitiendo series muy actuales como Final Space y con la transmisión subtitulada de las nuevas temporadas de las series clásicas acá no quiero decir nada, no quiero quedar como payaso de nuevo vimos que con Turner nunca se sabe y aunque esperemos que esta versión sea la definitiva aún hay cosas que mejorar wow, que viaje en el tiempo, ¿no? poco que agregar realmente en Estados Unidos, la versión original el bloque se emite durante 10 horas funcionando realmente como un canal aparte las versiones internacionales que quedan son pocas la mayoría, como la española o la británica, están canceladas, pero otras, como la canadiense, ahora son canales de 24 horas. Podemos decir que estamos comenzando con una nueva etapa de Adelstream, pues en diciembre del año pasado, el gran Mike Lasso se retiró después de estar casi 30 años al mando, por lo que a partir de abril de este 2020, Michael O'William es el nuevo presidente de la cadena, y si de algo sirve, Christina Miller, presidente de Cartoon Network desde la salida de Snyder, se ha retirado. Y ahora que el señor Tom Hacham, Así que es posible que Del Sim regrese a Cartoon Network Latinoamérica. Pero bueno. Te voy a patear hasta y bien, esto ha sido todo por mi parte. Gracias a el Sim por brindarnos 15 años de historias en nuestro idioma. Nos veremos durante toda esta semana. Recuerda que este es apenas el principio de un gran especial que te hemos preparado para celebrar este precioso aniversario. Síguenos mañana, donde hablaremos de Aquatin Hunger Force, acompañados de un invitado muy especial. Yo soy Julián, Como a todos los vegetales, acarician a todos los perritos que van por la calle, y recuerden amigos, en este canal todos odiamos a Stuart Snyder. Hasta pronto. Hasta la próxima se despide pide he deseándoles buena suerte y buena salud. Abre la puerta idiota, es hora. Que te va a patear? Te aconsejo que cambies de dieta. Si sigues comiendo así, te vas a ir a la mierda, Afloja un poco ya la mano y deja ya las chuletas. Come mucha fruta. No seas hijo de p. Pura grasa y carbohidratos, déjalos fuera de tu sistema por un rato, sino no tu corazón va a dar un reventón. Afloja ya los dientes. No seas p. Y deja ya el salchichón.